Tener carácter no significa insultar a los demás. Tener carácter no es levantar la voz. Tener carácter no es ser hiriente, no obligar al resto a que te dé la razón. Tener carácter es saber controlar tu interior para poder conversar claro, sin necesidad de pelear o humillar a nadie. Tener carácter es un aspecto elemental que hará que las multitudes quieran estar contigo. La capacidad de gustar a los demás nada tiene que ver con ser un títere de la gente o cambiar tus opiniones o valores para que la gente no se ofenda. Se trata de asertividad y con ello, la capacidad de influir en los demás. Pero como lo desarrollas, es bien sabido que hay gente que no puede gustar, que choca apenas entrar a una habitación, que tiene una mirada rapaz y que por más que intentan ser amables, simplemente no encajan. Pues bien, lo que compartiré contigo será justo eso, te enseñaré de qué manera puedes desarrollar tu carácter. El resultado será que serás una persona más respetada, tus opiniones serán tomadas en cuenta, atraerás mejores amistades, tendrás importantes ascensos en tu empresa. En tu iglesia serás mejor recibida, tendrás mejor influencia en tus hijos y podrás comunicar mejor tus cosas. Hay gente que cuando llega a un punto en que se vuelve líder o jefe en algo, se vuelve autoritaria, la gente lo odia y termina cayendo mal. Pero hay líderes que gustan, que atraen, que son humildes. Y que pueden llevar esa personalidad con carácter a sus iglesias, comunidades, a sus escuelas, a la junta de padres, a sus parejas y sus negocios. De esto... Va este video a hablar de esas habilidades que tú puedes desarrollar y que te darán grandes beneficios. Como la capacidad de poder generar un ambiente de paz en tu casa, tener un mejor empleo, lograr un ascenso, influir en la voluntad de los demás. Y si hoy, tú le dedicas un poco de tiempo a este video, saldrás de aquí habiendo desarrollado esa capacidad de tener carácter. Empecemos. Primero tenemos que entender una cosa elemental. Lo que define a los grandes comunicadores es su capacidad de poder presentar sus ideas de forma simple pero asertiva. Suavizada para poder despertar el interés en lo demás y no el rechazo. Para ello empecemos por este primer punto. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es una habilidad social que consiste en expresar de manera clara, directa y respetuosa nuestros sentimientos, pensamientos y opiniones, sin faltar el respeto a los demás ni permitir que los demás nos falten el respeto a nosotros. La asertividad se caracteriza por la firmeza, la seguridad en sí mismo y la habilidad de establecer límites claros y saludables en las relaciones interpersonales. La asertividad se basa en varios conceptos psicológicos, como la autoestima, la comunicación efectiva, la empatía y el manejo de la ansiedad social. Una buena autoestima permite a las personas sentirse seguras de sí mismas y tener confianza en sus propias habilidades y capacidades. La comunicación efectiva implica la capacidad de expresar claramente nuestras ideas y sentimientos, así como escuchar activamente a los demás. La empatía nos permite entender las necesidades y sentimientos de los demás y el manejo de la ansiedad social nos ayuda a controlar la ansiedad y el estrés en situaciones sociales desafiantes. Existen varios mecanismos psicológicos que pueden ayudar a desarrollar la asertividad, tales como la visualización, la desensibilización sistemática, la autoafirmación y el entrenamiento en habilidades sociales. La visualización implica imaginar situaciones en las que se debe ser asertivo y practicar respuestas apropiadas. La desensibilización sistemática es una técnica de terapia conductual que ayuda a las personas a superar sus miedos y ansiedades al exponerlas gradualmente a situaciones temidas. La autoafirmación implica repetirse a uno mismo mensajes positivos y motivadores que refuercen la autoestima. El entrenamiento en habilidades sociales es un tipo de terapia que ayuda a las personas a aprender y practicar habilidades sociales adecuadas, incluyendo la asertividad. A continuación, te presento algunos ejemplos ilustrativos que muestran cómo la asertividad se puede aplicar en diferentes situaciones. Sara está en una reunión de trabajo y su jefe la interrumpe constantemente cuando intenta hablar. En lugar de ceder ante la interrupción, Sara espera a que su jefe termine y luego le dice: Me gustaría terminar de exponer mi idea, si me lo permites. Pedro se siente incómodo cuando sus amigos lo presionan para beber alcohol en una fiesta. En lugar de ceder a la presión, Pedro dice: Gracias, pero hoy no quiero beber. Prefiero tomar algo sin alcohol. Ana ha prestado dinero a un amigo y este no ha cumplido con el plazo acordado para devolverlo. En lugar de dejar pasar la situación, Ana le dice a su amigo, comprendo que estás pasando por dificultades, pero necesito que me devuelvas el dinero que te presté en el plazo acordado. Luisa está en una relación en la que su pareja la insulta y la desprecia constantemente. En lugar de permitir que esto continúe, Luisa le dice a su pareja, no voy a permitir que me trates así. Si, si no cambias tu comportamiento, tendré que tomar medidas para proteger mi bienestar emocional. Pablo está en una entrevista de trabajo y el entrevistador le pregunta sobre su experiencia laboral en un tono despectivo. En lugar de permitir que el entrevistador lo intimide, Pablo le responde con calma y seguridad, entiendo que tenga preguntas sobre mi experiencia, pero me gustaría que nos centráramos en mis habilidades y logros. Claudia tiene un compañero de trabajo que siempre se atribuye el mérito del trabajo en equipo. En lugar de permitir que esto continúe, Claudia le dice a su compañero, Aprecio tu trabajo, pero me gustaría que reconozcas el esfuerzo del resto del equipo y que compartamos el crédito por nuestro trabajo conjunto. Juan tiene un vecino ruidoso que lo mantiene despierto por la noche. En lugar de quedarse callado, Juan le dice a su vecino, Comprendo que tienes el derecho de disfrutar tu hogar, pero necesito que reduzcas el ruido en la noche para poder descansar. Carla está en una cena de negocios y su compañero de mesa hace comentarios sexistas y ofensivos. En lugar de quedarse callada, Carla le dice, no estoy de acuerdo con tus comentarios y me incomodan. Por favor, respeta a todas las personas en esta mesa. José tiene un amigo que siempre lo interrumpe y no le permite hablar en las conversaciones. En lugar de permitir que esto continúe, José le dice a su amigo, me gusta hablar contigo, pero necesito que me escuches y me permitas expresarme también. Marta está en una relación en la que su pareja le exige que renuncie a sus actividades y amistades para pasar más tiempo juntos. En lugar de ceder a estas demandas, Marta le dice a su pareja, comprendo que quieras pasar tiempo juntos, pero necesito mantener mis actividades y relaciones personales para mantener un equilibrio saludable en mi vida. Como se puede apreciar en estos ejemplos, la asertividad implica comunicarse de manera clara y respetuosa, expresar nuestras necesidades y límites y establecer relaciones interpersonales saludables y equilibradas. Al desarrollar la asertividad, Podemos mejorar nuestra autoestima, reducir el estrés y la ansiedad social y mejorar nuestras relaciones personales y profesionales. La comunicación asertiva al final tiene un gran impacto. Pero ¿de qué otra manera podemos hacer que la voluntad ajena se mueva? Hay un interesante escritor del siglo pasado que ofrecía interesantes consejos a sus lectores sobre este tema y que sin duda alguna, Ayuda a entender el entramado social que hace que la gente, de buena gana, coopere contigo. Dale Carnegie fue un escritor y conferencista estadounidense cuyo libro, Cómo ganar amigos e influir en las personas, ha sido uno de los más populares en el ámbito del desarrollo personal y profesional. Aunque el enfoque de Carnegie es un poco diferente al de la asertividad, hay algunas ideas de su libro que pueden ser útiles para desarrollar una asertividad afectiva. Escucha activamente. Carnegie enfatizó la importancia de escuchar a los demás y mostrar interés genuino en sus puntos de vista y experiencias. Escuchar activamente puede ayudarnos a comprender mejor las necesidades y deseos de las personas con las que interactuamos, lo que puede ser útil al expresar nuestras propias necesidades y deseos de manera asertiva. Encuentra intereses comunes. Carnegie señaló que encontrar intereses comunes con las personas puede ayudarnos a establecer relaciones más fuertes y significativas. Al desarrollar relaciones saludables y equilibradas, la capacidad de tratar con los demás es algo que realmente tenemos que hacerlo, así no queramos. Y eso está bien, podemos negarnos a interactuar con las personas, pero ciertamente habrán momentos en que tenemos que echar mano de nuestras habilidades sociales en un banco, en la escuela y en algunas ocasiones, la iglesia. Veamos cómo dos amigos, Juan y Pablo, discuten un tema bíblico que los ha llevado a sentir cierta incomodidad. Y desde luego, ¿qué han hecho al respecto? Juan es miembro de una iglesia bautista y cree que los cristianos pueden hacerse transfusiones de sangre, mientras que Pablo, que pertenece a otra iglesia, dice que las transfusiones sanguíneas son malas, contravienen las Escrituras y que desacatar esta interpretación bíblica es un acto de insurrección contra la autoridad de la Biblia. Juan insiste que el problema radica en que la Biblia es concisa en explicar que lo que condena es comer sangre y no dice nada sobre el uso de la sangre para fines médicos. ¿Cómo pudieran ambos conciliar sus posturas sin llegar a ofenderse, y sin recurrir a ataques personales. Este problema entre Juan y Pablo es un ejemplo de una situación en la que dos personas tienen interpretaciones diferentes de la misma fuente de autoridad. Para resolver este problema, se necesitará un diálogo respetuoso y constructivo entre ambos miembros de la Iglesia. Aquí hay algunos pasos que podrían ayudar. Escuchar activamente cada persona debe tener la oportunidad de expresar su punto de vista sin ser interrumpido. Es importante escuchar activamente y tratar de comprender los argumentos y las creencias de la otra persona. Compartir información. Ambos miembros de la iglesia pueden compartir información que respalde sus creencias. Esto podría incluir pasajes bíblicos, comentarios de líderes religiosos y otras fuentes de autoridad. Buscar áreas de acuerdo. Es posible que ambos miembros de la iglesia encuentren áreas en las que están de acuerdo, incluso si tienen interpretaciones diferentes de ciertas enseñanzas. Buscar áreas de acuerdo puede ayudar a establecer una base para el diálogo y la colaboración. Explorar alternativas. Si ambos miembros de la iglesia están dispuestos a explorar alternativas, podrían buscar juntos otras fuentes de información o asesoramiento de líderes religiosos. También podrían hablar con personas que hayan pasado por una transfusión de sangre o que hayan tomado una decisión similar en el pasado. Respetar las creencias de la otra persona es importante recordar que cada persona tiene derecho a sus propias creencias y que estas creencias pueden ser profundamente arraigadas. Es posible que los miembros de la iglesia no estén de acuerdo en todo, pero es importante respetar las creencias de la otra persona y evitar ataques personales. Para resolver el problema entre Juan y Pablo, se necesitará un diálogo respetuoso y constructivo que involucre escuchar activamente, compartir información, buscar áreas de acuerdo, explorar alternativas y respetar las creencias de la otra persona. Si ambos miembros de la iglesia están dispuestos a trabajar juntos y mantener una actitud abierta, es posible que puedan llegar a una solución que respete las creencias y valores de cada uno. Todo el tiempo tendremos esta clase de encuentros con las personas, naturalmente en este canal abogamos a abstenernos a tener tratos con las demás personas, por paz mental recurrimos al discurso que es mejor estar solo. Y no está de más decir que en muchas ocasiones las cuentas no salen. Ciertamente para muchos que ven este canal, se encuentran con el problema de que prefieren estar solas. No les gusta tener tanto contacto con otras personas por sus tristes experiencias. Así que este video es en realidad una ayuda SEO. Ese para aquellos que quieren tener algo a mano para cuando les toque, sí o sí, tener que lidiar con alguien más. Siguiendo lo anterior, la asertividad es clave para desarrollar un carácter que puede hacer que la gente guste de ti. Sin importar que no comparta tus ideas, gustos o costumbres. Lo segundo en la lista es la humildad y se define como. La humildad es una virtud que se caracteriza por tener una actitud de modestia, sencillez y respeto hacia los demás. Se trata de reconocer las limitaciones propias, aceptar las críticas constructivas y valorar las contribuciones y habilidades de los demás sin sentirse superior o inferior a ellos. La humildad implica una disposición a aprender de los demás y a reconocer que el conocimiento y la experiencia son compartidos. También se caracteriza por la capacidad de reconocer y corregir errores y por la disposición a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. La humildad no debe confundirse con la falta de confianza en uno mismo o la falta de autoestima. La humildad no implica menospreciarse o subestimarse, sino reconocer nuestras fortalezas y limitaciones de manera realista y ser capaces de ponerlas en perspectiva frente a las habilidades y contribuciones de los demás. ¿Alguna vez has discutido con alguien en redes sociales? A pesar de que esa persona te haya dado un argumento sólido, es muy seguro que no te has quedado en paz y has querido atacar ya sin argumentos sólidos porque seguramente tu orgullo quedó herido. Es normal porque nadie acepta que la otra persona quizás tenga algo de razón. Raras veces se hace porque somos sentimentales, emocionales y dados la necesidad de nuestras pasiones. ¿cómo renunciar a ellas? Siendo humildes, comprendiendo que somos seres finitos y limitados por lo que sabes y por la escasa información que sabemos. Pasa seguido, los expertos y estudiosos de la materia lo han llamado ilusión de conocimiento. El efecto psicológico que estás describiendo se llama ilusión de conocimiento. La ilusión de conocimiento es un sesgo cognitivo que hace que las personas crean que saben más de lo que realmente saben. A menudo se debe a la falta de conocimiento profundo sobre un tema y una sobrevaloración de la propia comprensión superficial del mismo. Cuando las personas tienen la ilusión de conocimiento, pueden ser más propensas a defender posturas y creencias sesgadas sin tener una base sólida al respecto, como mencionas. Esto se debe a que confían demasiado en su propia comprensión y no consideran otros puntos de vista o información que puedan contradecir su posición. Es importante tener en cuenta que la ilusión de conocimiento no siempre es negativa y puede ser útil en algunos contextos. Por ejemplo, puede ayudar a las personas a sentirse más seguras y confiadas en su capacidad para enfrentar una tarea o un problema. Sin embargo, cuando se trata de temas complejos y controvertidos, la ilusión de conocimiento puede llevar a errores y decisiones equivocadas. La investigación sobre la ilusión de conocimiento se remonta a varios científicos y psicólogos sociales que han estudiado la forma en que las personas evalúan su propia comprensión y conocimiento. A continuación, te presento algunos de los científicos que han realizado investigaciones importantes en este campo. David Tanning y Justin Kruger, en 1999, estos dos psicólogos sociales de la Universidad de Cornell publicaron un estudio sobre la ilusión de conocimiento, que sugiere que las personas que tienen un conocimiento limitado sobre un tema a menudo creen que saben más de lo que realmente saben. Elizabeth Newton en su tesis doctoral en la Universidad de Stanford en 1990, Newton estudió cómo las personas comunican información a los demás y cómo sobreestiman la capacidad de los demás para entender esa información. Richard E. Nisbet, en su libro de 1977, La percepción de los demás, inferencia y realidad en la percepción interpersonal. Nisbet discutió cómo las personas pueden ser demasiado confiadas en sus propias percepciones y juicios, incluso cuando no tienen información suficiente para apoyarlos. Steven Sloumen y Philip Feinbach en su libro de 2017, El conocimiento es una ilusión, porque todos somos mejores de lo que pensamos, estos dos psicólogos cognitivos discuten cómo las personas a menudo creen que saben más de lo que realmente saben sobre una variedad de temas complejos, desde política hasta tecnología. Estos y otros científicos han realizado importantes investigaciones sobre la ilusión de conocimiento y cómo afecta nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La humildad, en realidad, empieza por abandonar los vicios de la psique, es la capacidad que tenemos de renunciar a la falsa ilusión de que sabemos mucho, cuando en realidad puede que seamos un extenso mar de dos milímetros de profundidad. ¿Alguna vez has escuchado que un amigo tuyo dice que las feministas son locas y desquiciadas? Sus argumentos muchas veces demuestran el poco conocimiento que se tiene sobre la materia y es visceral, carente de bases sólidas para sostener sus ideas. Y ojo, que no trato de defender a ningún colectivo, solo lo uso como ejemplo, de cómo podemos llegar a tener actitudes muy radicales de algo que desconocemos. Esto último obedece a un problema mayor, hablamos del miedo a lo desconocido, que se manifiesta como una actitud defensiva, llena de dicotomías y de disonancia cognitiva. Desarrollemos estos dos temas. El miedo a lo desconocido es un sentimiento de temor, ansiedad o inquietud que puede surgir cuando se enfrenta a algo nuevo, desconocido o incierto. Es un miedo que se deriva de la falta de información o experiencia en una determinada situación o contexto, lo que puede llevar a una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. El miedo a lo desconocido puede manifestarse en diferentes situaciones, como en un nuevo trabajo, una relación, un cambio de residencia, una enfermedad desconocida, entre otros. Puede limitar la capacidad de una persona para explorar nuevas oportunidades tomar riesgos o salir de su zona de confort. Es importante tener en cuenta que el miedo a lo desconocido es un sentimiento natural y común y que es posible superarlo a través de la exposición gradual y la adquisición de información y experiencia en la situación o contexto desconocido. A menudo, el miedo a lo desconocido se reduce a medida que se adquiere conocimiento y experiencia y se comienza a sentir más seguro y confiado. Es importante también tener en cuenta que el miedo a lo desconocido puede estar relacionado con otras emociones y sentimientos subyacentes, como el miedo al fracaso, la inseguridad, la falta de confianza en sí mismo, entre otros. Es por eso que abordar estos sentimientos subyacentes puede ser útil para superar el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido despierta en nosotros actitudes a veces defensivas y hasta prepotentes que en lugar de permitirnos tener ese anhelado carácter que buscamos desarrollar, nos hace estar ligados a actitudes poco saludables. Temerle a lo desconocido, es algo normal, cómo reaccionemos a ello, es lo que define la línea. Pero ¿por qué ese conflicto, porque el miedo a lo desconocido puede llegar a ser un problema? Es porque en muchas ocasiones, nuestra mente está en un constante debate o pelea sobre qué moral seguir, qué ruta tomar y con ello llega a la famosa disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un concepto en psicología que se refiere a la incomodidad mental o psicológica que experimenta una persona cuando sus creencias, actitudes o comportamientos están en conflicto entre sí. Es decir, cuando una persona se enfrenta a información o situaciones que desafían su sistema de creencias o valores, puede experimentar un estado de disonancia cognitiva. Por ejemplo, si una persona fuma a pesar de saber que el tabaco es perjudicial para la salud, puede experimentar disonancia cognitiva. O si una persona cree que es importante cuidar el medio ambiente, pero sigue comprando productos que no son ecológicos, puede sentir disonancia cognitiva. Algunos otros ejemplos de disonancia cognitiva incluyen... Una persona que se considera amable y compasiva, pero que a menudo critica y juzga a los demás. Una persona que defiende la igualdad de género, pero que se siente incómoda trabajando con un jefe o colega mujer. Una persona que cree que el ejercicio físico es importante, pero que tiene una vida sedentaria. Una persona que defiende la ética vegetariana, pero que sigue comiendo carne. Una persona que defiende la libertad de expresión pero que se siente incómoda al escuchar opiniones diferentes a las suyas. La disonancia cognitiva puede generar un malestar psicológico que puede llevar a una persona a cambiar sus creencias o comportamientos para reducir la disonancia. Por ejemplo, la persona que fuma puede dejar de fumar para reducir la disonancia entre sus creencias sobre la salud y su comportamiento. La disonancia cognitiva es un fenómeno importante en la psicología y se ha estudiado en numerosas investigaciones y teorías. Así, el desarrollo del carácter también es una revisión personal, de entender quiénes somos, en qué creemos, porque somos lo que somos. Cuando estamos inundados de una infinidad de cosas en nuestra mente, tendemos a ser prepotentes, orgullosos y llenos de rencor. Nos volvemos provocativos y casi siempre estamos al punto de estallar. Asociamos eso con carácter y una actitud de yo no me dejo. Cosa que en lugar de ser positivo, hace que la gente no te respete, sino que te tenga miedo. Haciendo que el miedo despierte en misma simetría actitudes lesivas, por ejemplo, alguien puede sentirse tan intimidado por tu temperamento que decida usar la violencia para mitigar tu carácter entre comillas. Con lo cual la interacción se volverá acalorada y en ciertos extremos, violenta. Es un acto de amor propio el valorarte como persona y entender si todas estas cosas están interfiriendo contigo y tu relación con los demás. A decir verdad, no está mal ser una persona malhumorada o amargada, en tanto esa amargura no afecte ni daña a alguien más. Un hombre de 70 años, recluido en su casa, tiene ideas casi racistas sobre la gente. Detesta a los mexicanos y odia la música ranchera. Sin embargo, nadie lo conoce, nadie llega a buscarlo y apenas si sale para recoger su periódico. Otra persona al otro lado del pueblo es bondadosa, buena creyente, pero sus conflictos internos, aunque no mal intencionados, hieren y provoca riña entre su familia, iglesia y comunidad. ¿Cuál de esas dos personas crees que más dañina? Desde luego que la primera, en potencia. Desde luego. Pero en acto, es la segunda. Una cosa es que alguien puede ser dañino por su temperamento, pero nunca llegue a lastimar a nadie y otra que en principio no tenga el interés de dañar a nadie, pero su mal gestión emocional haga que lastime a todos los que le rodean. Ahí la diferencia. Desarrollar un carácter empieza por conocerte a ti mismo, entender a los demás y usar esos pequeños episodios de interacción para aprender a desarrollar una personalidad sana. De nuevo, no estás obligado a tener amigos o a interactuar con la gente, eres libre de vivir tu vida tan sola como quieras. La soledad es buena, es cierto, nadie te abraza o te dice que estás guapa. Pero también nadie te miente o te estafa. La soledad siempre superará a las interacciones humanas, siempre. Pero cuando tengas que interactuar, es bueno que eches un vistazo a este video. Y ahora es tu turno. ¿Crees que eres una persona con carácter? ¿Sientes que te falta carácter? ¿Consideras que vale la pena desarrollarlo? Te leo en los comentarios.